en 1300 AM o en la página de solo negocios radio y pues ahorita en un momento yo empezaré a transmitirlo también en la página de CONAFI, la, la de un servidor en donde tenemos este la información de nuestra empresa que con gusto le podemos atender en algunos temas que tienen que ver con los fiscales, sistemas, informática y demás, que son los temas que nos gusta o que platicamos aquí en el programa precisamente para eh, el objetivo de este programa es que los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, tengan la información suficiente para poder eh, cumplir con sus obligaciones fiscales, pero también para poder incrementar su productividad o su competitividad, ser más eficientes. Recuerden que eh, el no conocer las leyes y los reglamentos que hay, sobre todo en materia fiscal, no nos exime de ellos. Entonces, cuando empezamos un negocio, pues no sabemos cuántas leyes, cuántas eh, normas, cuántos reglamentos tenemos que cumplir, pues nosotros empezamos como lo he platicado en algunos programas anteriores pues por la necesidad de, de un ingreso o un ingreso adicional una idea que podemos tener, un nuevo proyecto eh, y nosotros buscamos esta fuente de ingresos no eh, después esta fuente de ingresos resulta que nos empieza a ir muy bien empezamos a, a crecer empezamos a, a contratar empleados ¿Y luego qué hacemos? De repente nos damos cuenta que ya somos toda una empresa y estoy hablando desde el pequeño negocio que a lo mejor vende tortas, vende tacos, este por ahí tengo un cliente que, que tiene aquí una taquería muy famosa y como yo les decía a ellos, ¿verdad? Ustedes ya no son un taquero, ya son una empresa de tacos. ¿Sí? ya tienen un número, ya tienen más de 10 empleados, sus ventas ya son significativas, o sea, ap aparentemente son un pequeño puesto de tacos, pero no es así, ya son una empresa del ramo alimenticio. Entonces, nuestros negocios van creciendo y conforme van creciendo, vamos cayendo en obligaciones cada vez mayores que a veces no conocemos, ¿sí? Y que muchas veces no nos asesoramos en ese sentido y quizás pues nos lleva a la contabilidad algún familiar o nosotros mismos como pequeños empresarios, porque pues hay ciertas facilidades para hacerlo, pero no estamos al pendiente. Entonces aquí algunas de las recomendaciones que yo siempre les he dado es primero agremiarse en alguna cámara. Eh, ya hemos tenido aquí representantes tanto de Cámara de Comercio como de Canacintra, está la Canirac, está en la Cámara de Transportistas, hay varios sectores. ¿Cuál es la ventaja de, de, de agruparse con un organismo empresarial? Muchas veces cometemos eh, el error de pensar que en los organismos empresariales nada más están o se afilian las grandes empresas, los que tienen muchos empleados, las que tienen muchas sucursales, las que venden muchos millones de pesos, etcétera. Pero no, en, en, esas, en esos organismos empresariales al revés, los que más necesitan la ayuda de ese organismo somos los pequeños negocios, somos los pymes. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa empresa grande, pues ella puede pagarle un abogado, algún tramitador, algún gestor para que vaya y haga un trámite en cualquier dependencia, mandan a sus empleados a cursos y demás, sin embargo una pequeña empresa como luego somos nosotros que no tenemos la capacidad económica o el tiempo para eso, entonces necesitamos apoyarnos en estos organismos empresariales, puesto que ellos constantemente nos están dando capacitación, tienen un departamento de gestoría oficial, es decir, maníacen los trámites al municipio, al gobierno del estado, inclusive hasta descuento nos consiguen. Entonces es bien importante tener ese apoyo, esa asesoría, esa consultoría adicional que nos puede dar un organismo empresarial. Eh, yo pertenezco a varios en lo personal, inclusive, por ejemplo, yo estoy en una asociación que se llama ANADIC, Asociación de Distribuidores de Informática y Comunicaciones, que es a nivel nacional. La ventaja también de esa es que luego nos vemos no como competencia los que estamos en el mismo giro, al revés, nos ayudamos. ¿sí? Eh, uno de los problemas del mexicano es que a veces no sabe tejer redes sociales o redes de negocios. ¿Qué es esto? Es decir… Mi, el, mi competencia no siempre es mi enemigo en el negocio muchas veces él va a tener los mismos problemas o va a enfrentar las mismas situaciones que yo enfrento por estar el mismo en giro algún problema con alguna ley, con alguna utilidad con algún una competencia desleal que no está registrada, etcétera entonces cuando nosotros conocemos lo que nos pasa en cierto sector en cierta actividad económica es más fácil que nos identifiquemos con ese problema y podamos buscar una solución en común es decir, podemos ir a, a hablar con una autoridad, este, a lo mejor con algún representante y, y solicitarle alguna gestión, algún reglamento, alguna regulación, este cosas en ese sentido. Por ejemplo, la semana, la quincena pasada en la Cámara de Comercio acudió este, el licenciado Daniel Pando eh, de, de Comercio del municipio y, y ante él varios de los empresarios ahí presentes empresarios de muchos años o empresarios jóvenes le, le, le, le solicitaron o le pidieron ayuda sobre todo con el comercio informal con los ambulantes el retiro de, de negocios de la vía pública es competencia que pues a veces no, no se vale no y, y entonces vimos cómo al tener ese trato directo pues hubo más ayuda de parte de las autoridades Muchos dicen, es que no debería de ser, si yo voy directamente me deberían atender. Pues sí, pero no es lo mismo. Imagínense un funcionario público atendiendo uno a uno cada persona que va y se hace una solicitud, que, que es parte de su trabajo, pero a veces sería imposible. Sin embargo, si se juntan varios a través de un organismo como estos al momento de, de tener una reunión, pues entonces de, ahora sí como diríamos, de un jalón puede atender varias solicitudes o puede recabar información de varios problemas y atenderlo. Y así como él, pues hay muchos organismos, ¿no? Entonces, eh, ¿por ¿a qué viene todo esto? Yo he insistido en programas anteriores que las pymes necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pymes somos empresarios o son empresarios que empezaron a veces de la nada, ¿no? Y yo insisto en eso. A veces perdemos un buen cocinero y ganamos un mal administrador. ¿Por qué? Porque... Porque el cocinero puso su negocito, su restaurante, y él empezó a hacer este, un, le empezó a ir bien, tenía comida muy rica, buen servicio, pero al rato ya está más preocupado por conseguir las facturas, porque si los trámites de las dependencias, que si los empleados, el alta, el contador y demás. Y entonces él deja de hacer su actividad prioritaria, que es cocinar, atender a sus clientes, y se empieza a dedicar a hacer actividades de administrador, actividades de. de, de eh, funciones, de trámites, de leyes, de cosas que no son lo suyo, en lugar de estarse capacitando en, en cómo ser más productivos en la cocina o en el distintivo H que debería tener la, la industria de los restaurantes, eh, pues anda capacitándose en el Infonavit, no cuando bueno, pues para eso, eso es su contador o su asesor, entonces a eso es a lo que voy. Nosotros como empresarios tenemos que tener consultores, tenemos que tener asesores. Por ahí dicen que todo mundo en lo general debemos de tener nuestro abogado, nuestro contador y nuestro padre, ¿no? para que nos confiese y conozca nuestros pecados. Y a esos tres no les debemos de estar mintiendo. Y luego por ahí también el doctor, ¿no? Este, ellos deben de conocer todas nuestras verdades para que nos puedan ayudar. A mí me ha tocado en el despacho que de repente llega algún cliente y me dice, "Oye, pues es que tengo este negocio y la eh, se trata de esto y tengo estos ingresos. Ah, muy padre, pues te vamos a, ¿estás dado de alta? No. Ah, pues te voy a dar de alta. Y resulta que cuando lo vamos a dar de alta, ya está dado de alta con alguna otra actividad. O resulta que después nos vamos dando cuenta que me dice, ah, mira, es que también tengo esta cuenta bancaria porque aquí me depositan lo de una renta que tengo de un terreno o lo de una, eh, un departamento, no sé. O acá tengo esto que me depositan de no sé qué. O acá tengo este otro ingreso. O acá tengo esta propiedad. Entonces vamos descubriendo poco a poco la información. Y eso pues no nos deja asesorarlo correctamente. Hoy está de moda un tema este, que es muy importante que es las cuentas bancarias, las cuentas bancarias de los empresarios. Insistimos mucha gente en decir es que esta es la cuenta fiscal del negocio y esta es mi cuenta personal. No existe para alcienda una cuenta personal. Tu negocio es, en mi caso por ejemplo, mi negocio es Guillermo Soria Magaña, ese es mi negocio. Todo lo que esté a nombre de Guillermo Soria Magaña prácticamente es parte del negocio o vamos a decirlo así, todo lo que esté a nombre de Guillermo Soria Magaña es fiscalizable. Es decir, el SAT en cualquier momento me puede decir de dónde sacaste para pagar estas vacaciones, de dónde sacaste para pagar esta mensualidad del carro o de dónde sacaste para pagar la colegiatura de tus hijos o el viaje que hiciste o lo que sea, ¿verdad? Hacienda me puede fiscalizar todo lo que esté a mi nombre, entonces nosotros para efectos prácticos y financieros pues separamos lo que son el negocio, tu fuente de ingreso de acuerdo también a las obligaciones o al régimen fiscal más recomendable, si estás en arrendamiento, si estás en actividad empresarial, honorarios, lo que tú quieras y separamos los gastos y todo eso, sin embargo lo que esté en otra cuenta bancaria, como me dicen, ah, es que eso inclusive lo tengo en otro banco para que el SAT no se dé cuenta y no, me lo, y no me lo relacione. Estamos completamente equivocados. El SAT nos va a relacionar todos nuestros ingresos independientemente de dónde obtengan, mientras se los detecte a través de una cuenta bancaria, para el SAT son ingresos fiscalizables. Todos los depósitos que tengamos en una cuenta bancaria son ingresos fiscalizables. Entonces nosotros tenemos que tener... Mucho cuidado de comprobarle a la autoridad de dónde sale es, esos ingresos fiscalizables, ¿verdad? De, de dónde salieron esos depósitos, si los deposité porque me lo dieron mis hijos o mis padres y me están dando ese dinero para algo, pues entonces yo tengo que identificar y tienen que que venir de una cuenta bancaria de mis hijos o de mis padres para que cuando el SAT me, me diga comprueba de dónde salieron esos ingresos yo le pueda enseñar a él ah mira aquí está este donde eh, mis papás me depositaron que me depositaron pues manutención y ahí no hay una regla que la manutención sea nada más hasta los eh, X edad o hasta no, ahí mientras mientras yo viva y mis padres vivan me pueden estar dando dinero y ese dinero no va a pagar impuestos Siempre y cuando se compruebe que viene de la cuenta de ellos, de la cuenta de, de mis padres. O al revés, si mis hijos están dándole dinero a mis papás, pues tampoco hay ningún problema porque los papás pueden recibir ese dinero como manutención de sus hijos. Vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando este tema. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, guiller, mula, no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.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 Pues buenas tardes, ya estamos de regreso después de esta pausa. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos aquí platicando en Solo Negocios Radio de algunos temas que yo quiero hacerles llegar a que todos estos pequeños empresarios que inician un negocio o que están ya con un negocio y está creciendo su negocio. Son cuidados que deben de tener. Ahorita les platicaba antes de irnos a una pausa la importancia de tener identificados los movimientos que hacemos a través de nuestras cuentas bancarias. Eh, no existe una cuenta bancaria personal y una cuenta bancaria del negocio. ¿sí? Todas las cuentas bancarias son fiscalizables. ¿Qué es lo que sucede? Que puede existir una cuenta bancaria para gastos personales y una cuenta bancaria para gastos del negocio o para los movimientos del negocio. Esa es la recomendación que yo les haría. Si ustedes tienen un negocio en donde por ley todos debemos depositar nuestros ingresos, acuérdense que ahora sobre todo con las terminales bancarias pues nos hacen transferencias directamente a la cuenta de los negocios y ya, ya tenemos terminales que pues hasta el de los tacos puede, el puestecito ambulante puede traer una terminal ahí conectada a su celular y puede aceptar tarjeta de, de crédito. La, el último viaje que hice a la Ciudad de México estaba viendo ahí en una florería por ejemplo un puesto de flores en, en la calle literal, tienen ahí su app de mercado pago, entonces este con el celular le toman una foto al al código de barras y les hacen la transferencia inmediatamente o con, o con los este mecanismos que inclusive el Banco de México ha, ha implementado para hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo lo que se busca, lo que busca la autoridad es tener eh, bancarizados los recursos de las empresas para que podamos darle un seguimiento y, y buscar. De hecho, lo estamos viendo esta semana pasada, en donde el gobierno federal anunció que una investigación que están haciendo de los recursos del de expresidente ¿verdad? y de su esposa, cómo a través de hasta cuánto gastaban a través de las tarjetas de crédito y demás, entonces están buscando cómo eh, el origen del dinero que está en el banco. Entonces, todo el dinero que, que, es, que pasa o que está en el banco está fiscalizado por el SAT. Y fiscalizado nos, nos referimos a que pues el SAT debe de saber de dónde procedió, ese dinero, esa fuente de ingresos y si pagó su impuesto debido. Entonces, lo que podemos hacer o la recomendación es tengan su cuenta del negocio y sus gastos personales no lo paguen de la misma cuenta del negocio. Sencillamente se pueden hacer una transferencia semanal, quincenal, mensual, cada que necesiten dinero a una cuenta de uso personal, ¿sí?, ¿Qué va a pasar? Porque por ahí dicen es que si me transfiero dinero a mi cuenta de a otra cuenta me van a cobrar impuestos. No, no te van a cobrar impuestos. Lo que te podrían decir es demuéstrame que el dinero que estás depositando en tu cuenta de uso personal lo transferiste de la cuenta del negocio que debidamente contabilizaste y registraste y, e informaste a la autoridad en tus ingresos. Y si es así, no tienes por qué pagar impuestos, te van a pedir, oye, dame los estados de cuenta de las dos cuentas eh, y si pues, tienes comprobante de la transferencia bancaria que hiciste, y pues ahí se va a deber. Cuenta origen, cuenta destino, las dos están a mi nombre, así que no hay ningún problema. Entonces, mientras hagamos eso, no hay ningún problema. Y luego ya en nuestra cuenta bancaria de uso personal, pues ya yo hay pago que si voy al cine, que si voy a comer, que si compré ropa, que si mis gastos personales que no quiero informarle a nadie y que inclusive para el contador es muy difícil tener identificados porque imagínense, el contador está realizando la contabilidad y lo hace la conciliación bancaria la conciliación bancaria es identificar que todos los movimientos que aparecen en el estado de cuenta del banco los tengamos registrados en la contabilidad pero te topas con un movimiento ah, estas es son las tortas que se comió en la mañana ah, fue al Oxxo a comprar mandado fue al Lesmar, fue a esto, fue al otro entonces, pues esos no son del negocio entonces no los puedo mandar a gastos no deducibles porque no son gastos del negocio, son utilidades que retiró el dueño de la empresa. Por eso lo mejor y más sano para la, la, el registro de la información es yo te transfiero a una cuenta de uso personal donde no me tienes a mí que, que, que informar en qué te los gastaste. Tienes que guardar tus estados de cuenta bancarios, eso es bien importante. Descarguen sus estados de cuenta a PDF, ténganlos por ahí en un disco duro, en una memoria, y vayan guardándolos, inclusive en su... Casi todos los correos electrónicos te ofrecen un espacio de almacenaje, creen una carpeta que diga estados de cuenta y guárdenlos. ¿Por cuánto tiempo? Pues todo el tiempo que sea necesario. Son archivos que casi no pesan nada, no ocupan mucho espacio y los pueden guardar. Y de esa manera vamos a estar controlando todo eso. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema porque creo que esto es muy importante, que tenemos que tener controlado y que muchas veces como pequeños empresarios descuidamos, ¿sí? descuidamos el uso de los... ¿Y, ¿Y a qué se viene que descuidamos? Pues la mayoría de las veces es por Desconocimiento, porque no hay un Consultor o no hay un asesor atrás de Nosotros que nos esté jalando las orejas Y que nos diga, oye, estás depositando Dinero que no tiene ingresos o estás Mezclando lo que te da tu, no sé, del Chivo, es más, una pareja, puede ser Hombre o mujer, a lo mejor la esposa le Da de su trabajo dinero, ¿sabes qué?, te deposito en efectivo para que pagues la, la mensualidad de la casa o del carro porque a ti te lo cargan a tu cuenta, pero lo deposita en efectivo. Entonces ahí es más difícil que la autoridad identifique dónde viene. no O sea, cometemos muchos errores en el manejo del flujo del dinero que pueden ser ahora eh, motivo de revisión del SAT y no importa si eres un pequeño negocio o un gran negocio. En algunos de ellos no estás haciendo nada malo, pero como dicen, no hagas cosas eh, buenas que parezcan malas. Entonces, si no lo hacemos adecuadamente de manera que le podamos comprobar la autoridad, pues a lo mejor la autoridad dice, para mí son ingresos y demuéstrame lo contrario, ¿sí? Y entonces, este pues ahí nos metemos en problemas. Y, y aquí voy con todo esto que les estoy platicando ahora, que es precisamente la falta de, de consultores, lo que a veces nos cuesta más caro en una empresa, ¿sí? Acuérdense que no hay nada más caro que o lo que no se usa, o lo que pagas doble, o lo que pagas en multas y sanciones por no haberlo hecho adecuadamente. Entonces uno de los problemas de los negocios, y como les decía ahorita, que ganamos un mal administrador y perdemos un buen cocinero, pues es que a veces queremos ahorrarnos unos pesos y no contratamos los servicios adecuados de un consultor, de un contador, de un abogado. O queremos que la persona que contratamos, que a veces es hasta un familiar y que apenas terminó la carrera o que tiene estudios truncos o algo y me cobra bien barato, queremos que él haga todo y decimos ah pues él es mi contador, mi abogado, mi, tra mi tramitador, este mi, mi defensor fiscal, todo, ¿no? Y la verdad, como dicen, zapateros, tus zapatos, yo he insistido, a mí a veces me hacen alguna consulta laboral, y yo les digo, ¿sabes qué? Eso hay que verlo con un abogado laboral. O sabes que tenemos que firmar un contrato de mercantil porque voy a iniciar un nuevo negocio, eso sabes qué, lo tenemos que ver con un abogado corporativo, que él te revise y te haga el contrato. Yo como tu contador no soy la persona indicada para darte asesoría en ese sentido. ¿Conozco del tema? Sí, sí conozco, porque es mi obligación como, como consultor y como contador y como administrador conocer de esos temas, pero no soy el especialista en eso. ¿no? Entonces yo siempre les digo que es algo así como cuando uno lleva el carro al mecánico, y llega y dice, ¿sabes qué? Es que es el alternador, está fallando el alternador. Y, y luego, ah, sí, y ya lo checan, ah, pues sí, es el alternador. ¿Dónde está el alternador? Es más, quién sabe. ¿Cómo se arregla el alternador? Quién sabe. Pero yo sabía que era el alternador, pues porque ya he tenido muchos carros, porque ya me han fallado de eso. O sea, cuántas veces no nos pasa lo mismo, ¿no? Que sabemos cuál es el problema, pero no tenemos las herramientas adecuadas o el conocimiento adecuado para resolverlo. Así pasan los negocios. Tenemos que contratar al asesor de cada área. ¿Sí? A veces cuando contratamos un despacho de consultoría, pues tiene diferentes asesores o diferentes consultores. Quizás dentro del mismo despacho podemos encontrar una un especialista en contabilidad, un especialista en litigio fiscal o un fiscalista, que son cosas diferentes muchas veces el contador el que hace, calcula los impuestos no es el experto en irse a pelear al SAT para que te cancelen un crédito o te quiten una multa o te condonen una multa aunque ya, ya ahora no se usa condonación, se usa se llaman reducción de multas, no a lo mejor el contador no es el adecuado, porque son tantas las reglas que debe de cumplir el contador que, que no tiene capacidad o tiempo para meterse también entonces como les digo, parte de su cultura general es conocer esas reglas y dentro de ese tenor de ideas, yo les quiero platicar ahora de la importancia que son los recursos humanos dentro de las empresas. Esa es un área que luego las pequeñas empresas descuidamos porque pensamos o queremos que pe pensar que por el costo que representa la administración de los recursos humanos dentro de la empresa. Pero al final de cuentas, si lo analizamos bien, si nosotros tenemos problemas con nuestros recursos humanos, nos va a repercutir en todo el funcionamiento de la empresa. Nos va a repercutir en que podemos estar dando un, ofreciendo un mal servicio, de que no lo hacemos a lo mejor en tiempo por falta de personal, o lo hacemos mal porque nuestro personal no tiene los conocimientos adecuados, etcétera. Y el mismo personal que labora dentro de nuestra empresa a veces está inconforme con las prestaciones que les dan, a veces tienen muy buenos sueldos, pero pues están enojados con la vida porque no les dan las vacaciones en tiempo, tienen incertidumbre en sus días, un infinidad de cosas. Y eso que también tenemos que ver la otra parte, que es cumplir con todos los reglamentos que tienen que ver, eh, sobre todo con la Secretaría del Trabajo, que es quien regula las relaciones obrero patronales la Secretaría del Trabajo es donde eh, tienen que, tenemos que estar viendo que se cumplan con algunas normas mexicanas que tienen que ver con eso que tengamos reglamentos de trabajo que tengamos reglamento interno tengamos un contrato de trabajo de acuerdo a los puestos y a las áreas de cada empleado, todo eso lo tenemos que haber y muchas veces nosotros como empresarios decimos ay apenas tengo tres empleados, yo cómo les voy a hacer un reglamento, pues uno de esos tres empleados que te demande por algo que no tienes reglamentado se queda con tu negocio ¿Sí? ¿Por qué? Porque desgraciadamente las leyes le dejan al patrón la carga de comprobar que hiciste lo correcto y el empleado eh, va y dice, y lo que dice, aunque sean mentiras, la ley se lo cree. Y la carga de comprobar que es mentira lo que dice el empleado es del patrón. Entonces el patrón tiene que tener pues un reglamento, tiene que tener listas de asistencia firmadas por los empleados, ahora para cumplir con todo lo de los reglamentos, por ejemplo del covid este, tenemos que tener la lista de la temperatura, tenemos por ejemplo para el pago de utilidades me tocó ver ahora este año una empresa que la demandó una empleada porque pensaba que, que no le estaban dando las utilidades adecuadas y me consta que el patrón todavía dijo dales un poquito más, vamos a darles un bono para echarle la mano a los empleados y todavía una de los empleados va y lo demanda y saben cuál fue el problema que el empleado, el patrón no hizo el acta que tenemos que hacer con un comité mixto con una comisión mixta para el reparto de utilidades en donde se les informa a los empleados de dónde salieron las utilidades y cómo las vamos a repartir para que estén conformes. Es bien importante tener todas estas áreas bien, bien determinadas, e identificadas. Pero vamos a una pausa y te les sigo platicando qué tenemos que hacer como patrones para cumplir con todo esto. Sí.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 El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos de colores a la intolerancia. Cuando metemos al clóset los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión. Por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano.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 nuestras noticias, 1300 AM La radio agrada número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio pues Buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio, mi nombre es Guillermo Soria y el día de hoy estamos eh, platicando el tema de la del manejo de los recursos humanos en las pymes y les comentaba yo aquí en el programa que el, los recursos humanos es eh, pues es una de las partes del triángulo de la uh, de, más importante en el crecimiento y en el desarrollo en el mantenimiento de una empresa eh, obviamente tenemos que tener un buen producto este un buen servicio que ofrecer un mercado pero también tenemos que tener los recursos humanos para ofrecer ese servicio para transformar ese producto, o sea, sin los recursos humanos las empresas no existen. Ahí viene, sí, la inteligencia artificial, si ustedes quieren, pero todavía nos falta uh, algo para que sea una empresa manejada 100% por inteligencia artificial. Así que los recursos humanos son y seguirán siendo uno de los pilares en el crecimiento, en el desarrollo, en la efectividad de una empresa. Entonces tenemos que saber administrar esos recursos humanos. La primera parte que yo diría que como, como empresario y como consultor que soy, pues es eh, la parte legal de los recursos humanos. Si yo tengo un empleado, tengo 5, 10, 50, 100, 500 empleados, tengo muchas obligaciones que cumplir eh, y tengo que estar pendiente. Obviamente las leyes y los reglamentos se adaptan y hay algunas facilidades para las empresas que tienen menos de 10 empleados o que tienen hasta 50 empleados o más de 50 empleados. Hay facilidades que, que los exime hasta cierto punto de, de presentar o de hacer algunas cosas, pero de manera general estamos obligados a todo. ¿Y qué es eso? Les platicaba ahorita antes de irnos a la pausa que, por ejemplo, me tocó ver como una empresa que quiso ser buena onda, vamos a llamarle así, este, solidaria con sus empleados y les dio un bono este año en lugar de PTU porque no hubo utilidades fiscales entonces les das un, una ayuda económica y dices, oye pues es que pues está canijo, dice quiero apoyarlos y resulta que todos los empleados lo demandan porque no están satisfechos con la PTU que les dieron cuando ni siquiera hubo PTU a repartir ¿qué fue lo que sucedió? pues que se tuvo el error que como no había PTU pues no se hizo la comisión mixta cuando se debió de haber formado esa comisión y levantar un acta en donde se les informe y se les demuestra a los empleados que no hay utilidades a repartir. Si la empresa no tiene ganancias, no tiene por qué repartir utilidades. Nos hemos acostumbrado o vemos por la información de las noticias, de los spots del gobierno, que los patrones están obligados a repartir utilidades. Oye, pero a veces no hay utilidades sí, o la utilidad no es suficiente porque se basa en la utilidad fiscal. Oye, pero es que el dueño ¿de dónde vivió? Bueno, el dueño también tiene un sueldo dentro de la empresa que es parte de los gastos de la empresa, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, no quiere decir que sean utilidades, porque el dueño trabaja dentro de la empresa, ¿no? Pues sí, él atiende a los clientes y él hace el trabajo, sí, bueno, pues él tiene un sueldo como parte de la empresa, ¿no? Y aparte de ese sueldo puede haber utilidades y es cuando se reparten. Pero bueno, ya para no meterme tanto en ese, en ese punto, aquí lo importante es que tenemos obligaciones, tenemos varias comisiones que hacer, por ejemplo la del reparto de utilidades, tenemos que hacer una comisión mixta de capacitación. Ya no se trata de que el patrón diga hoy los voy a capacitar a todos en ventas, ¿por qué? Pues porque yo quiero en inglés o en mm, manejo de alimentos. No, la comisión mixta entre empleados y patrones deben de decidir. Oye patrón, sabes que nos hace falta capacitación en el manejo de este equipo. O en el manejo de la factura electrónica, porque no nada más es equipo, no nada más son técnicas. Pueden ser también capacitaciones eh, y adiestramientos eh, administrativos de técnicas, de, de manejo de estrés, de etcétera, etcétera. Entonces los mismos empleados pueden decirte y sugerirte y negociar con el patrón qué tipo de capacitación, los planes de capacitación... ¿Cada cuándo se van a capacitar? ¿Quiénes se van a capacitar? ¿En qué horario se van a capacitar? ¿Afuera, dentro de las oficinas? ¿En dónde? Todo eso se, se hace un acta y se hace una comisión que debe de estar registrada y tenemos que llevar control de eso. Hay una comisión de seguridad de higiene dentro de cada empresa. Esa comisión tiene que evaluar que la empresa tenga las condiciones de seguridad de higiene mínimas que marcan los reglamentos que estén señalados, los las salidas, los, los lugares de peligro, la tubería, los escalones, que los baños tengan este antiderrapantes o agarraderas, un montón de cosas que se tienen que cumplir y no es si queremos o no eso lo marca la ley y, la, y lo regula la Secretaría del Trabajo, así como el municipio cuando nos hace una verificación este, para ver si tenemos extintores y si tenemos señalamientos y si cumplimos con las mínimas medidas de seguridad, también la Secretaría del Trabajo revisa que nosotros le tengamos a los empleados las mínimas medidas de seguridad y hay normas que dice que de qué color deben estar pintados los tubos, los escalones cómo deben de ser, cuánto deben de medir, o sea no crean que ese es nada más como con, con capricho de alguien hay normas que se deben de seguir todo eso lo tenemos que hacer entonces, ¿qué, ¿cuál es la sugerencia? bueno, la sugerencia es asesórense con alguien, ¿sí? hay muchas empresas que dan consultoría en ese sentido nosotros ahorita estamos tratando de implementar este, dentro de, la, de CONAFI un área que es como de recursos humanos para las empresas ¿cuál es la idea de esto? es que, que, que no sea tu contador el, el asesor de recursos humanos, como le, como les decía hace rato, porque el área de recursos humanos, fíjense todo lo que hace el área de recursos humanos, dicen una de las funciones es organización y planificación, de que la planificación desde el personal que se necesita, el control del tiempo de trabajo, a qué horas entran, a qué horas salen, cuál es el tiempo más óptimo, los horarios, de vac las vacaciones, etc. Eh, ¿Quiénes van a cubrir vacaciones? ¿En qué temporada pueden salir de vacaciones? ¿Sabían que las vacaciones, el patrón tiene seis meses a partir de que cumples aniversario en la empresa para mandarte de vacaciones, para darte tus vacaciones? Y es cuando, el, cuando sea eh, propicio según las actividades del negocio y tu patrón decida. Entonces, yo el primero de febrero cumplo años en la empresa. Bueno, pues mi patrón tiene febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio para darme vacaciones. Si después de esos seis meses el patrón no me da las vacaciones, ah, entonces yo se las puedo exigir e irme cuando yo necesite. Pero de entrada el patrón tiene esa prioridad. Ahora, si en un año tú no tomas tus vacaciones, pues tus vacaciones prescriben ya no las vas a poder tomar porque ya perdiste el derecho de esas vacaciones. Tenemos que estar conscientes también de esa parte. no Entonces, el Departamento de Recursos Humanos pues, eh, a nos ayuda en esa planificación, crear un calendario de acuerdo, decir, oye, ¿cuáles son las temporadas altas de la empresa? O los días altos de cada mes, por ejemplo. En un despacho contable pues sería muy difícil dar vacaciones entre el día 10 y el día 20 de cada mes, ¿Por qué? Porque es cuando se vencen los impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Sabes que te puedes ir de vacaciones entre el día 21 y el día 9 de cada mes, que es cuando, entre comillas, baja el trabajo. Entonces, yo ya sé a mis empleados en qué épocas o en qué días del mes les puedo dar vacaciones. Entonces ya me pongo de acuerdo, sabes que tú puedes salir en esta temporada, tú en este mes, tú en este mes, en temporadas de declaraciones anuales, pues es difícil darte vacaciones porque pues es cuando más trabajo tenemos en la empresa, pero te lo doy en este, en este mes. Todo ese tipo de cosas las tienen que planear. El Departamento de Recursos Humanos nos ayuda con la selección y contratación de personal, es decir, reclutar a la persona idónea para el puesto que, que tenemos ¿no? para las necesidades de la empresa, qué tiene, que cosa ver, qué, qué conocimientos básicos, a veces en, entrevistarlo, ver ver si tiene la, la aptitud o las aptitudes eh, necesarias, etcétera, no si, si lo que dijo en un currículum que nos envió a la hora de entrevistarlo lo cuestionamos si es verdad o no es verdad que tiene esos conocimientos, quizás hacerle un test, una prueba para ver si, si tienen lo que, si sabe lo que dice, etcétera. Otra área muy importante que va dentro del Departamento de Recursos Humanos es la prevención de riesgos laborales, saber este, dónde hay, por qué están sucediendo accidentes de trabajo, o enfermedades de trabajo, si tenemos las condiciones adecuadas, si se cumple con un programa de capacitación en, en, en cuestiones laborales, etcétera. no eh, la, la otra parte dentro del departamento son las relaciones laborales y las relaciones laborales que se tienen dentro de la empresa, por ejemplo, dice la participación de los representantes de los tra trabajadores en la actividad de la empresa a través de comités, o, o de que, que es donde el empleado le, le solicita al patrón o los empleados a través de ese comité le dicen «oye patrón, necesitamos estas condiciones, tenemos estos problemas, tenemos estas necesidades». Y eso genera buenas relaciones. Si yo como patrón busco, oye, ¿qué necesitas para trabajar adecuadamente? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus requerimientos? A veces yo no estoy en el área de trabajo como dueño de la empresa. Desconozco la temperatura en la que están, que a lo mejor ya no tienes herramientas adecuadas, que a lo mejor ya se desgastaron las herramientas o, lo, o el lugar necesita una manita de gato. Ese tipo de cosas Ayuda a que las relaciones laborales sean más efectivas y por lo tanto nuestros empleados sean más productivos. Y no nada más es por buscar que el empleado sea productivo, sino porque el empleado esté a gusto donde labora, que en la mañana quiera ir a trabajar, que me vea a mí como patrón una empresa en donde quiere durar años trabajando, así como los japoneses, no que para los japoneses es un honor jubilarse de la empresa en donde empezaron a trabajar. Y se es mal visto un currículum de un empleado que tiene 5, 10, 20 empresas en su trayectoria. no Mucha gente nos presenta currículums así como con 10 trabajos en, en 3 años. Dice, ay caray, pues la verdad me da miedo contratar a alguien que dure tan poquito en un trabajo. ¿Por qué? Pues porque eh, voy a invertir en su capacitación, en su inducción, en su entrenamiento y a los 3, 4 meses se va a ir a, de, a, con otro patrón porque algo no le gustó. Entonces yo lo que tengo que buscar es crear una relación, un ambiente laboral adecuado para que mis empleados duren lo suficiente y tengo que hacer evaluaciones, tengo que medir ese ambiente laboral, tengo que, que checar todo eso. La parte de la administración, no nada más las relaciones, sino administración, es decir, los contratos, este, realizar las bajas, las altas, que la documentación del, del personal esté completa, se acuerdan ahorita lo de la constancia de situación fiscal, que por cierto me dio mucha risa ahora que la jefa del SAT dijo, nosotros nunca solicitamos esa constancia. Pues sí, ustedes directamente no la solicitaron, pero obligaron a los patrones a solicitarla para que es la única forma que pueden verificar que están bien sus datos. No les dieron herramientas a los, a los patrones para que el patrón pudiera consultarla directamente, entonces pues bueno, ya saben cómo les gusta revolvernos las cosas, pero todo eso va dentro de la administración, medidas disciplinarias, este, medidas, eh, actividades sociales, eh, reubicaciones de puestos, de lugares de trabajo, su, su programa de vacaciones, como les decía ahorita, de permisos, hasta el hecho de que vaya un empleado y nos solicita, o un ex empleado y nos solicite una carta de recomendación, o sea, quién la va a hacer, qué le voy a poner, qué debe de llevar esa carta, son medidas que tenemos que conocer dentro del Departamento de Recursos Humanos. Viene otra parte que es, por ejemplo, el clima y satisfacción laboral, que es un poquito el resumen de todo esto. Tenemos que medir cómo está el clima en una empresa. Y no me refiero al clima, la temperatura ambiente, que puede estar muy fría, muy caliente, sino el clima. O sea, eh, ¿por qué... ¿Por qué, no, ¿Por qué renuncian los empleados? A lo mejor renuncian porque tenemos una persona intrigosa, latosa, fastidiosa, que yo como jefe no me doy cuenta porque ante mí es a todo dar, pero con todos los empleados llega alguien nuevo y le mete el pie, no lo ayuda, no coopera con él, este andan los chismes y uno no se da cuenta como patrón porque muchas veces tú no estás en el área de trabajo, tú estás acá en otra oficina y por más y que te asomes y te pase eso, pongas cámaras, pues no te puedes dar cuenta de todo. Entonces ese clima te puede estar costando una rotación muy fuerte de empleados, ¿no? Y tú no sabes por qué y pues resulta que el problema es un empleado que es el que pues no deja ahí o no comparte información, ¿no? Entonces todo eso también tenemos que medirlo dentro de, de nuestro ambiente laboral. Vamos a una pausa y ahorita les sigo platicando más sobre este tema de qué hace un departamento de recursos humanos. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias a quienes me han estado acompañando durante este programa. Un poquito, un tema un poco diferente a lo que normalmente platicamos. Ahora estamos hablando de los recursos humanos dentro de las empresas. ¿Qué hace el Departamento de Recursos Humanos en una empresa? Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, están en Solo Negocios Radio. Y mi empresa en donde yo laboro es CONAFI, Consultores Administrativos Fiscales en Informática. Parte de nuestro trabajo es esta, asesorar a las empresas, darles recomendaciones y, y nos especializamos en algunas áreas, no en todas. Por eso es que ahorita les estoy platicando de lo que es los recursos humanos, no las funciones que debe hacer el, el Departamento de Recursos Humanos y sabemos que no todas las empresas, sobre todo las pequeñas, pueden tener un Departamento de Recursos Humanos. Entonces, ¿quién va a ser la persona indicada para hacer eso? Bueno, ahorita vemos qué hacemos, ahorita a ver qué se nos ocurre. Por lo pronto les quiero seguir platicando cuáles son las funciones del Departamento de Recursos Humanos. En el segmento anterior pues hablamos de la selección de personal, este, la organización y planificación de las actividades, de los horarios, de, de, de lo que se hacen en la, en la empresa, vacaciones, demás, las relaciones laborales entre empleados, patrón, empleados, actividades que hacemos administración del personal, contratos, altas faltas, inasistencia, reglamentos, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo medimos el clima y la satisfacción laboral de nuestros empleados? Si, si todo está bien, si a veces nosotros que estamos de fuera pensamos que todo está bien dentro de la empresa, que todos son amiguis y resulta que no, ¿verdad? Resulta que ahí dentro de ellos están metiendo el pie. Este, otra cosa es si tenemos un plan de carrera dentro de, dentro de nuestro negocio. A veces mi negocio es muy pequeño, que el siguiente puesto es el de dueño, así que muy difícilmente van a ocupar ese puesto, pero quizás sí puedo darle más prestaciones, darle capacitación. Si a lo mejor dentro de mi negocio yo tengo un objetivo de crecimiento en mi empresa, de abrir otra sucursal de algo, bueno, pues a lo mejor uno de esos, de las personas que me ayuda lo puedo convertir en, en gerente de esa sucursal, y, ¿Y por qué no? A lo mejor hasta en socio de la empresa tenemos, ahora hay empresas que tienen 20, 30, 50 empleados y que pues ya tienen diferentes niveles y que alguien que empezó a lo mejor en un puesto básico puede ir subiendo y conforme va aprendiendo a lo mejor mi empresa va creciendo y el que era una persona de soporte a lo mejor al rato es el gerente de soporte y tiene personas a su cargo, ¿verdad? Pero para eso yo lo tengo que preparar. Yo le tengo que enseñar cómo manejar a esas personas, capacitarlo. Entonces, si tengo un plan de carrera, es, es saber si este empleado está aquí hoy y quiero que esté aquí mañana en este puesto, ¿qué, ten, qué tiene que saber? ¿Qué requisitos debe de cumplir? Es muy común, sobre todo en, en gobierno, en descentralizadas y demás, que los incrementos o que los aumentos o los ascensos de puestos se, se dan en base a la antigüedad. Pero seamos este, realistas y, y a veces la persona no porque sea la que más tiene en la empresa es la más adecuada para ese puesto, porque a veces su personalidad, sus conocimientos, su, sencillamente no le interesa ese puesto y también así como les decía ahorita, eh, tenemos un muy buen personal a la mejor atendiendo a, a, los, a los clientes en el mostrador digo, no, este es muy bueno, lo voy a subir de gerente. Y resulta que ya las, la, las actividades de gerente, pues no, no se le dan. Él era bueno para platicar con los clientes, convencerlos, cotorrearlos y, y tener buenas ventas. Pero ya para administrar a los demás vendedores, hacer reportes, eh, con, no, para eso no se le da. Y a lo mejor termina renunciándome porque se enfrenta a una presión de un trabajo que no le gusta. Y nosotros quisimos por hacerle un favor, por subirlo de puesto, porque ganara más pues lo, lo forzamos y termina re renunciando entonces, ¿qué plan de carrera les puedo ofrecer yo a mis trabajadores y ser realistas con ellos? a lo mejor sabes que, pues aquí no vas a llegar más allá de este puesto, pero yo voy a tratar de que en el puesto en que estés pues te vaya, estés a gusto, tengas tus incrementos tus vacaciones cuando quieres consentirlo dentro de lo que podemos no que es un poquito lo que es la gestión de lo, de, del desempeño de los empleados, ¿qué estoy haciendo? Para que mis empleados se sientan comprometidos dentro de la empresa. ¿Qué estoy haciendo yo como patrón? Para que ellos, como les dije hace rato, todos los días en la mañana se levanten y digan, ah, ya me voy a trabajar. Si sí es pesado, todos, todos queremos quedarnos en la casa. Pero a veces el empleado dice, o uno ahora dice, o sea, tengo que ir a trabajar. Y andamos inventando excusas para no ir, para llegar tarde o lo que sea. Y, y no, no estamos comprometidos. Entonces qué padre decir, oye, tengo que ir a terminar esto este proyecto que dejé pendiente, hoy tengo citas con un cliente, mi día es divertido. O sea, no sé si a ustedes les pase que de repente vemos series en la televisión donde vemos a los empleados que terminando todavía se van al bar que está cerca, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Que ahí siempre hay un barecito o un restaurante cerca del negocio, de la oficina y todavía van y, y o se quedan hasta tarde y piden comida y, y sacan la chamba porque están comprometidos y porque les gusta. Yo les decía la última vez que puse un anuncio para contador, un contador. Yo puse, solicito contador que tenga pasión por su trabajo, que sea que, que, que la contabilidad sea su pasión, que no sea así como que, ching, tengo que calcular los impuestos, ching, ya viene, ay, hay reformas, híjole, y no quiero ni saber qué hay ahora, porque no, al revés, alguien que esté interesado por saber qué cambios fiscales nuevos hay, que, que, ahora, que va, ahora que tengo que cuidar, ahora que tengo que implementar. Que le apasione su trabajo, ¿no? Que se emocione con las cosas. Entonces, toda esa gestión de desempeño, ¿cómo le hacemos? Es difícil, ¿verdad? Se maneja a través de, de actividades, de cuestionarios, etcétera, ¿no? Estar evaluando las funciones de, nuestro, de nuestros empleados. Tenemos que periódicamente hacer evaluaciones, ¿verdad? Para ver cómo van. Recompensas. Los recursos humanos también evalúan un plan de recompensas, ¿verdad? Si te voy a dar un bono de productividad, ¿por qué te lo di? ¿Cumpliste la meta? Te lo voy a dar en dinero, te lo voy a dar en un premio, te lo voy a dar en días de descanso, eh, te lo voy a dar en un viaje. ¿Cómo le voy a hacer para darte alguna recompensa como empleado, verdad? La comunicación interna está fluyendo en la empresa. Los empleados tienen la confianza de subir con su eh, jefe inmediato o con el dueño de la empresa a decirle, oye, tengo este problema o tengo esta necesidad o tengo esta idea que puede funcionar para la empresa. Tenemos esa comunicación libre con los empleados y hay algo que ahora es bien importante, la salud y bienestar de los empleados. Y esto tiene mucho que ver con que inclusive ahora está la norma 035, que la norma 035 ya el año pasado, el antepasado, de hecho se, se pospuso entre comillas por la pandemia pero a la vez cobró más fuerza en algunas áreas lo de la norma 035, que lo regula la Secretaría del Trabajo, y la norma 035 nos obliga a aplicar unos cuestionarios básicos para medir el estrés laboral, para saber la situación psicosocial, este eh, si tienen algún problema psicológico nuestros empleados, algún trauma, muchas veces ahora con la violencia y sobre todo con la cuestión de las enfermedades, Nuestros empleados empiezan a, a tener estrés y a enfermarse eh, psicomátic, psicomáticamente eh, de algunas cuestiones, o sea, algo que a lo mejor es la presión o el mal manejo del estrés se convierte en dolores de espalda, en dolores de cabeza, en dolores de estómago y, y se llevan esos problemas a su casa y al rato esos problemas afectan su salud o afectan su desarrollo en su entorno familiar generan violencia familiar, llegan y golpean a la esposa, a los hijos porque llegan todos estresados del trabajo y a lo mejor eso lo podemos detectar nosotros con tiempo y con la aplicación de la norma 035 y, e identificar situaciones de riesgo en ese sentido, no, en, en, eh, psicosocialmente. Entonces tenemos que, que cumplir la parte de esa es por ley y las multas por no aplicar esos cuestionarios. Se supone que todas las empresas desde de 1 a 10 empleados, a eh, 50 empleados o más de 50, tienen diferentes etapas que cumplir. Pero lo mínimo que tenemos que cumplir es aplicar el cuestionario para identificar si algún pro empleado tiene algún problema. Ya la Secretaría del Trabajo nos lo diseñó de tal manera que nos va a dar un indicador, que nosotros aplicamos el cuestionario, medimos y decimos, ah, ¿sabes qué? Este empleado trae broncas entonces lo mínimo que tenemos que hacer como patrón es mandarlo al seguro social al con el psicólogo, con el psiquiatra, con algún médico para que lo revise y lo atienda, platique con él y detectar un problema antes de que ese problema crece, antes de que se genere violencia familiar, violencia entre los empleados, cuestiones de ese tipo entonces qué estamos buscando nosotros en, eh, en Solo Negocios, en Conafi nosotros queremos y más adelante les voy a dar, hacer alguna propuesta eh, en que ser sus consultores en el departamento de recursos humanos, no busquen a alguien, a un abogado, a algún administrador, a algún especialista en recursos humanos. Lo que yo he estado viendo es que no existe eh, a nivel pyme ese especialista que podamos, así como contratamos al contador o como contratamos al abogado, también yo creo que tenemos que contratar al administrador de recursos humanos. ¿Qué servicios me puedes prestar? para hacer todo un paquete de revísame los contratos, las, el plan de vacaciones, de prestaciones, etcétera. mi área de recursos humanos y ser más eficiente. No debemos de descuidar el área de recursos humanos dentro de la empresa porque, como les dije ahorita, los recursos humanos son uno de los pilares para el crecimiento y para el buen funcionamiento de cada empresa. Entonces, hay que darles, como dicen por ahí, champú de, de caricia a nuestros empleados y que estén bien. Y recuerden, pues con esto me despido.